Sí, yo, voy, ver, yo, siempre, yo siempre me pido con el guion, porque es que Villalona que me mande el guion. Bueno, miren, ayer estuvimos hablando del caso de Julio Clemente y explicamos lo sucedido porque se nos hace extraño que una persona que haya puesto una denuncia varias veces de agresión que fue a la fiscalía, que estaba, ha estado cansado ya a la fiscalía, agredara a la persona. No, no la agredió físicamente. Le agredió supuestamente, verbalmente. Eso explica el abogado, no sé si tienen el video ready, el abogado de Julio Clemente, donde explica qué fue lo que sucedió, la verdad. Ahí escuchen, escuchen ahí. Y aquí viene lo bueno del cuento. Cuando él se presenta en la unidad de violencia de género, automáticamente lo dejan detenido. ¿Qué alegan ellos? ¿Qué dicen? Don Julio me llama a la oficina, me comunica la situación, automáticamente yo cojo para allá, salgo, me presento procuro a la fiscal y a Díaz Rosario y le digo cuál es la razón por el, cual está, por, el, por el cual está detenido la señora presentó una denuncia ayer martes que él le subió la voz por teléfono y le mandó unos textos amenazantes le digo yo a la fiscal yo lo quiero ver la fiscal me lo negó. La fiscal me negó ver eso. Le digo yo a la magistrada. Eh, yo quiero ver la denuncia magistrada que le hicieron. Eh, que, que, que, eh, eh, que ella puso. Que ella puso. También me negó ver la denuncia. que le, eh, La supuesta denuncia que ella puso. No me enseñaron la denuncia no me enseñaron los mensajes, le digo yo a la magistrada, pero aquí pasa algo interesante ¿por qué cuando yo vine aquí, que yo le presenté pruebas de que ya se presentó en el canal 9 le explotó las dos gomas del vehículo fue a su casa le cortó la luz y le explotó también el segundo vehículo, todas esas pruebas videos y fotos, se lo deposité y tengo los acusos de recibo, ¿por qué la fiscalía no actuó de esa manera tan enérgica como ahora? ella viene ayer, martes según usted, magistrada Rosario, y le dice que él amenazó. Y en menos de 24 horas ustedes consiguen una orden judicial de juez. Que, que entre abogados sabemos que no, que no puede sentar rápido y lo detienen. Pero le pido la denuncia y no me, no me la dejan ver. No me dejan ver la denuncia. Le pido ver por ahí, la prueba y tampoco me la dejan ver. Le digo yo, bueno, pues perfecto. Entonces cárguemelo a mí y yo me hago responsable como abogado a presentarlo cuando tenga que, que, que presentarse. Me dijeron que no. Se le va a conocer medida de ecuación me dice la fiscal. Le digo yo, pero yo pedí por escrito medida de coerción en cuanto a dos veces que la señora Cleni Elisa de los violó de manera olímpica una orden judicial de arresto. Y ustedes se negaron. Y en esta misma fiscalía, esa señora intentó agredirme a mí como abogado, que la magistrada de nombre no ella estaba. Miren. Es un caso penoso, pero me llena de impotencia por lo que le está pasando a Julio, porque nosotros hemos tratado de defender a Julio desde el principio y nosotros dijimos desde hace mucho que Julio ha estado en todo en el ministerio público con su denuncia, con su prueba, buscando que apresen a la señora. Y según el abogado, basado en lo que el abogado, esa es la real lo que pasó en verdad supuestamente Julio, Julio Clemente, agredió verbalmente a esa persona y por esa razón la justicia tiene prueba de que él esté preso. Yo creo que es un real disparate de que no podemos hacer la justicia para uno bien, pero para otros no. Julio tiene video donde ella le explota la goma del vehículo Dos veces, dos veces, donde hay llamada, donde ella decía públicamente de todo, donde personas como medios de comunicación como nosotros recibimos correo de ella hablando de una supuesta evasión de impuestos que tenía Julio Clemente. Que yo recibí ese correo. Y todos los medios de comunicación a nivel nacional recibió ese correo. Y Julio está cansado de ir y pedir a la fiscalía. Y oye lo que dice, según el abogado. Ella puso la, la denuncia hoy y ya mañana le salió la orden de aprehensión de un juez de una vez contra Julio. Entonces, así vamos a resolver los problemas, porque el problema aquí nunca va a estar en que sea hombre o mujer. El problema tiene que ser en la investigación, de que usted haga la cosa de manera objetiva, sea hombre o mujer, no importa quién sea. Eso está mal. Entonces, pobre Julio, hoy preso. Y van a solicitar medidas de cohesión contra Julio. No solamente que está preso. Van a solicitar medidas de cohesión contra Julio. Ahorita, ¿le quedan tres meses a Julio? Y así, de esa forma, vamos a ayudar a disminuir la, la violencia de mujer, de género. no. Porque es que no es, nosotros no tenemos que pensar en si le favorece mal a la mujer o le favorece mal al hombre. Es que la justicia tiene que ser objetiva. El Ministerio Público tiene que ver la cosa, no porque usted sea mujer, no porque usted sea hombre, es porque usted es un ser humano que recibió una agresión, no importa quién sea. Y el Ministerio Público tiene que acudir a eso. Porque Julio tiene varios meses diciendo lo mismo, diciendo lo mismo, y todo el mundo aquí lo hemos visto. Hemos sido testigos todos aquí. Hemos sido todos testigos aquí de las agresiones, de los videos, de todo eso. Julio ni siquiera está. Oye, no. Julio a él lo llamaron y le dijeron: Miren, pase por aquí. Y llegó, fufu, barrado. Si no, de esa forma, de esa forma queremos reducir la violencia de género. No, no vamos bien. Porque tenemos que hacerlo de forma objetiva. Si un hombre agrega una mujer, o si una mujer agrega un, agrega un hombre, tenemos que saber utilizar la investigación. En este país no se investiga nada. Aquí solamente se hace una investigación si el caso es muy relevante. Muy relevante. Vamos a una pausa y continuamos más con los osobrosos.